y entonces tenga que reducir las raciones, pero no es que no se le está dando comida, yo te aseguro a ti que si, se, si no se le estuviera dando, literalmente como dice esa palabra, el motín tuviera plantado hace varios días.